¿Dónde están, mi querido? ¡Vacros! ¡Vacros! ¿Estás por ahí? ¡Aló! A ver. ¿Cómo está, Rocío? ¿Cómo está la gente de esta mañana? Y nada, nosotros estamos acá viendo la competencia internacional de Donkey Kong. Acá enfrente ¿Qué? tenemos a nuestros jugadores. Y vamos a proceder a relatarles la partida. Porque <tose> los chicos se la están jugando en el edificio de enfrente. ¿eh? Competencia internacional <risas> desde acá, desde Nueva York. Como lo puedes estar observando. Oye... Me parece espectacular y no, estábamos conversando eso? acá ¿cuánto deberían pagarte para hacer esa pega? No, no, ¿Por cuánto, creíble? Rocío, harías limpieza de vidrios de edificio? Uh, estaría arriesgando tu vida, ¿eh? Literalmente. No sé, cuánto, ¿cuánto pagarán por esto? Por por, por vidrio cobro. Yo falta? no tengo la menor idea cuánto, pero. Por vidrio. Sí, yo creo que deben estar por ahí. Los precios más o menos sí. los que están cobrando los chicos, pero se la están jugando, ¿ah? ¿eh? De hecho, además tenemos, tenemos una prueba para la gente del chat. ¿Cómo, ¿Cómo están con la altura? Camarita, por favor, vamos a hacer una prueba de altura. Ay, por no. favor, apunta hacia abajo para es? que vean a, dónde estamos nosotros también. No se caer oh. el equipo, amigo, porque si no. Ahí está. ¿Cómo estamos con la. <risa> Oye, estamos ubicados en el centro de la ciudad, para que lo tengan ahí en detalle. Lo que estaba mostrando no tiene nada que ver con lo de hoy día. Así que, ah, no le oh. quiero dar ningún detallito extra al respecto porque ya vamos a estar ahí a saber quiénes son nuestros, digamos, comensales. Plavio. Sí, sí, sí. Bien alto, la verdad. Oye, ¿no tenéis vértigo tú, o sea, los está chiquillos está como, que están está cortando. Está como complicado para abajo. Eh, no, el equipo está preparado. De hecho, Álvaro, acá, producción, tiene un curso de paracaidismo y también de escalada en, de, en descenso sobre roca, sin arnés. De hecho, Ay, procede arnés. a lanzarse de el... no, no, No, no, Álvaro, no. No, no mira, a ver. A ver, No sé cuánto podemos mostrar el de detalle, pero ya que estaba hablando de que estaba heladito, la verdad sí. es que está nublado y acá nosotros sentimos el frío. Es verdad. Sí. Yo creo que es importante saber que los días viernes así son para quedarse en la casita acostado con tus videojuegos favoritos y tus consolas favoritas. Y por ahí te la estoy tirando, ¿ah? Porque Debe. acá tenemos sí. una cantidad de consolas, pero retro, de aquellas no que son de excelencia, de oro. La, la, la, la generación dorada de las consolas. ¡Cállate! Así que... Pasemos a verlas, Pasemos ¿no? a verlas. ¿Quieren verlas allá en el estudio? Obvio que sí. Obvio que sí. Vamos, adelante. Ya, ok. Necesito a mis anfitriones. Todavía no voy a porque están, están metiéndose en página. ¿Qué, ¿Qué están ¿Qué? viendo en el computador ustedes dos? ¿Cómo? A ver, Cristian, por favor, aleja. vengan para acá. Vengan acá, recibannos acá. La gente en NTC quiere conocerlos también. ¿Cómo estás, ¿Cómo estás Alejandro? Bien, bien, aquí estamos probando los juegos de Atari. Permiso, vivo, ¿ah? el... yo me pongo aquí en medio, permiso. ¿ah? Aquí ah. entre los dos. Saludos. Hola, ¿qué tal? Soy Cristian Estudillo, más conocido como Atariado en el canal Atariado. Ahí jugamos harto Atari, harto Atari antiguo, clásico y también mostramos hardware, modificaciones y cosas en el canal también. Opa, modificaciones. Yo quiero de esas también. Oye, nosotros estamos acá. ¿Podemos ir en tus oficinas centrales? ¿Puede ser tu headquarters? ¿Se puede decir? Sí, son los headquarters del juego del recuerdo en realidad. Aquí es donde, bueno, es como el centro de operaciones donde yo me dedico como a ver todo lo que es juego de Atari, compartir con la gente los fines de semana, los días sábados, viernes por lo general. Y bueno, aquí es como se desarrolla toda la, la magia de Atari que estamos tratando de que... Todavía siga con vida, que es la idea, porque ya sí. murió hace rato, o sea, murió para las nuevas generaciones, pero para nosotros no ha no muerto en realidad, nosotros tratamos de mantenerla con vida. Oye, pasemos porque está el ladito acá afuera. Vamos a revisar porque yo creo que no es mejor panorama. Sí, me que cuando el ladito, sentarse en el sofá, estar en el living y estar aquí con las consolas de ustedes para que las chicas de la gente sí. ahí el chat también se entere, se dé cuenta de todo lo que hay acá. Porque, a ver, yo me voy a sentar en... saquenme esa esas revistas que... O sea, lo que pasa es que nosotros estábamos viendo la revista al inicio. Entonces las dejamos ahí. Yo Pero, revistas de qué middle. son? Y explíqueme un poco qué es lo que tenemos acá, porque, a ver, la cámara puede ver un montón de consolas, de cartridge, tenemos también los, los Flappy disks, ¿se pueden decir no. Flappy o lo es? Los Flappy Dix, sí. De todo un poco, inclusive un computador Atari, o sea, acá no hay una colección creo. de Temer, diría yo. Y funcionando todavía, porque, o sea, imagínate que esta tecnología que era del año, de los años 80 todavía funciona perfectamente, ¿cachai? O sea, eh, no se me echaba a perder la casetera, la disquetera, todo funciona perfectamente, entonces igual como que... Eh, era bueno el hardware de ese tiempo, ¿cachai? Entonces, eh, era, rendidor, era rendidor y todavía funciona, ¿no? Todo bien, ¿cachai? O sea, todavía se puede hasta programar en él. El... Ahora tenemos do, dos generaciones. Acá tenemos la del Atari 2000, que era una consola. Y tenemos la del, la del Atari, que era como Atari computador, podríamos llamarlo, ¿no? Sí. Computador Atari, claro. Que aquí tú ya podías programar. O sea, primero, consola. Y segundo, ya era eh, poder programar, eh, de hecho, en ese tiempo, las revistas que venían. Eh, ¿La Tal vez ustedes conozcan las revistas de Club Nintendo, que fueron muy noventeras, donde te mostraban cómo se podían jugar algunos juegos, ¿cachai? Pero ya después, eh, mucho antes, en nuestra época, existían estas revistas que era la revista Mundo Atari, donde cuando llegaban estas revistas a la casa, ¿cachai? Bueno, teníamos algunos la suerte de que llegaran, venían como códigos de programación, perdona. Ahí. Wow. Esa es la revista Mundo Atari, me gustaría conocer a la persona que se dedicó a hacer esta revista Y venían como mucha publicidad dentro de lo que era Atari, donde poder comprar eh, la revista Y si te das cuenta también venían códigos, ¿cachai? Entonces este tipo de código, eh, tú con el Atari los, los escribías, en realidad los copiabas, los copiabas Habían programadores que se dedicaban como a, a crear ellos mismos sus propios juegos eh, pero en mi caso, yo me, como me gustaban los juegos eh, y, y venía un juego gratuito para poder tipear, lo tipeaba en el Atari y lo salvaba en una casetera como esta que está acá o en un disquete también. ...y eh, después lo podía ir a cargar... ...y aparecía en la pantalla un juego... ...y era como magia, ¿cachai?, para esa época... ...entonces el poder pro, como... ...acercarte a la programación en esa época... ...que bueno, estábamos más o menos en las cavernas... ...era como... <risa> fota, ...mágico, M mira las pantallas que era... ...bueno, está media vieja la revista... ¡No! ...pero mira, mira cómo era, ¿cachai?, o sea... Lo, lo, lo, los televisores de tubos, ¿cachai? Ese, ese, ese era como un, un, un escritorio gamer, por así decirlo, de los ese 80 escritorio. Hoy hay gente ¿cachai? que sigue o sea, no usando Atari. Con la, el televisor de tubos, eh, también había impresoras, esas impresoras es que sonaban muy raro. ¿Cachai? Entonces, es toda una, bueno, es toda una, una aventura, en mi caso, por lo que yo partí con la, la revista Mundo Atari, ¿cachai? Que, que fue como la, la mentora, la, la revista que me... Que, con la que yo comencé ¿cachai? y ya después, bueno, fui saltando con el tema de Nintendo eh, pero nunca dejé atrás lo que era Atari eh, siempre para mí fue como mi pasión, me encantaban los juegos siempre soñé con eh, crear un juego eh, quería ser programador en un momento, pero... ¿Qué pasó ahí? ¿Alcanzaste? O? Lo que pasa es que mi, mi carrera como que cambió a diseño ya me mm. gusta, también soy bueno para arte y todo ese tipo de cosas eh, entonces como que me dediqué mucho al diseño y van de la mano al final que hoy en día la programación con el diseño eh, uno necesita del otro entonces qué es lo que pasa que eh claramente hoy en día eh, sacaron un remake por ejemplo sacaron un, sacaron un remake de un juego que era de atari y lo quisieron pasar a nintendo y ahí fue donde entré yo y nunca me lo imaginé cachai por ejemplo yo soy diseñador ¿qué voy a hacer ahí cachai o sea entiendo qué, qué es lo que yo puedo hacer eh, que era hacer la, la gráfica los diseños eh, los mapas y más encima eh, fue porque esa pasión que yo continuaba teniendo desde los años 80 ...por los juegos de video... Eh, la, ...la seguía manteniendo dentro de mí... ¿caché? ...entonces... Eh, ...además que claro... Me, como ...en mi canal yo me dedico como a, a terminar los juegos... ...a ponerle bueno... ...y siempre juego y juego y juego... ...y me gusta como terminar... ...de hecho es como... ...me acuerdo más o menos en el año 90, no, o sea, en el 2013 que, que, que empezaron todo esto, los boom ya mucho de YouTube... ...dije, ya mira, sabéis que en realidad no hay un canal de Atari, ¿cachai?, que hable de los juegos... ...y yo dentro de mí también no los jugué todo, porque hay muchos juegos de Atari, hay miles de juegos de Atari... ...hasta el día de hoy hay gente que se dedica a desarrollar nuevos juegos, como el, eh, ese es el, el, el compadre que te, te mostró el juego de Atari, ese que tú me... ...es que no nos no mostraron un juego nuevo, el de Montezuma, se, hace muchos remake y cosas así... ...entonces, eh, yo dije, ya, ya que hubieron tantas cosas en el pasado que no las terminé, voy a terminar ahora. Y fue como un desafío mío y lo voy a hacer en línea y lo voy a hacer por YouTube. Y ahí, pucha, dio la casualidad que me dieron que me los, los programadores de Montezuma y me invitaron a trabajar en el proyecto con ellos. Y claro, fui como el, el quality assurance del, del proyecto que tenía que como, ¿El cómo? Quality el quality assurance. ¡Ah, control! Muchas gracias, Cristian. Tú, tú eres más de 60. años. mi inglés tan avanzado. <risa> no, pero la cuestión es que, claro, o sea, yo tenía que revisar el mapa completo, tenía que eh, ver los enemigos dónde iban a estar ubicados. Eh, y claramente esto como que al principio yo solamente iba como a ver el mapa del juego, ¿cachai? Eh, pero con mis skills de diseñador, ¿cachai? ¿Cachai? Eh, me fui metiendo más lo que el manual eh, diseñar el, el cómo se llama la caja la caja de la edición de coleccionista que está ahí ¿cachai? Ah, esa, claro que la cámara la apunte que esa es la caja que ustedes estaban ahí claro y todo esto eh, como le estoy contando partió de este, este bueno esto igual le quiero mandar un saludo a Robert Jagger si es que me ven en algún momento está pero eh, este, este juego Montezuma pegó demasiado en los años 80 acá en Chile y ...y el hecho de que ellos quisieron traspasar desde lo que es el Atari... ...a lo que era la consola de Nintendo en los años 90... ...y después eh, pasarla a lo que es la Nintendo Switch hoy en día... ...de hecho el juego hoy día lo puedes encontrar en la, en la Store de la Nintendo Switch... Eh, ...lo puedes comprar eh, pedir por internet eh, el cartucho original... ...y bueno, estas ediciones de coleccionista ya se acabaron, ¿cachai? Pero eh, ya ya tenéis por ejemplo, dentro de la caja de lo que venía, de lo que viene... Eh, tienes, por ejemplo, una foto de Robert Jagger ahí programando a los 16 años el juego. Ah, ¡Qué guapo! Claro, no, si está... con ese afro le queda muy bien. <ríe> Piensa que tenía 16 años, ¿cachai? Y ya estaba creando estaba un juego. Chiquito. O sea, a esa edad yo estaba rompiendo piedras, ¿cachai? Este fue... Eh, claro, aquí mi trabajo básicamente fue la diagramación de la, del cartucho. Eh, me sentí muy bien en, en, el, en el tema de poder haber hecho una carátula para, para un juego de Nintendo, lo mismo que esto la etiqueta, yo sé que se ve como básico pero tiene que tener como el estilo de los años 80 y este juego nunca salió para Nintendo salió, so, era solamente de Atari y lo traspasamos a esta plataforma gracias a un programador también muy buena onda oh. eh, Felipe Reynolds, también le quiero mandar un saludo que se dedicó como a, a pasar la plataforma de Atari a, a, a Nintendo entonces vienen estas cosas, viene este, esta otra edición también que la podéis comprar oh, eh, aparte y esto, esto es algo que, que, que yo lo tengo guardado con mucho cariño, que A en ver. realidad que es el manual que se los ¿Qué? quería mostrar y aquí viene parte de mi pega de diseñador no que, eh, sí sí hay que hay que, hay que darse el... el, el ¿cómo se llama el, el mérito de esto sí obvio por ejemplo este manual que es como de los manuales de la nintendo NES de, de los años 90 esto partió así yo estaba ahí sentado y dije, puta, ¿eh? O sea, perdona, pucha, ¿cómo voy, a hacer, ¿cómo voy a hacer el manual? A ver, voy a hacer como la intro, después voy a hacer todo esto. Y este, este boceto, lo, este draft, por así decirlo, lo dejé guardado porque de aquí partió la idea y, y, y necesitaba como saber cómo yo lo iba a, a, a plasmar en, una, en un manual. Claro, impresión ya profesional. Claro, y quedó así, ¿cachai? Todo esto lo, lo, lo ordené, lo quedó muy bonito el manual, ¿cachai? Eh, la historia del juego, eh, quién es nuestro personaje, nuestro héroe. Ahora, claramente, hay muchos héroes de, de la nostalgia de los 80 de los juegos de Nintendo, o sea, de, de Atari, pero este eh, es uno más especial dentro de todos porque marcó la época. Eh, me imaginé, por ejemplo, un joystick de, de, de Nintendo y lo, lo, le coloqué los colores también, eh, cómo se jugaba, cómo se maneja el personaje. Eh, me basé mucho también en lo que era el, el manual del Super Mario Bros. 2. No sé si lo han visto también, es que... Eh, traté de hacerlo como el mismo estilo, los ítems, los obstáculos. Entonces aquí se van viendo como todos los lo, lo ítems. Y bueno, el detalle, claro, ahí en el centro, en el centro del manual, en las tres primeras pirámides, la 1, la 2 y la 3, que son como las más difíciles. Eh, y ya más adelante empieza a mostrarte el escenario, los enemigos. Eh, bueno, esto y, y el manual por completo ahí, ahí me colocaron un pequeño, un pequeño reconocimiento. Ahí estamos, Quality Assurance, manual 3D, Pedro Modo del 3D, edición limitada de la caja, ¿cachai? Entonces, es como, es como haber logrado un sueño en realidad. Eh, yo creo que hoy en día hay muchas personas que, que salen, o jóvenes que salen de la universidad pensando que quieren trabajar en juegos de video y todo eso. Eh, yo, el, en mi parte, yo creo que lo logré, lo logré, pero orientado a mi año, a mi época. Hoy día tengo, bueno yo sé que me veo de 27 y todo, pero tengo... Súper joven. Tengo 45 años y... Hoy y, se ve y joven. claro, sigo con esto de los juegos, me encanta, me gusta el diseño de los videojuegos, como el tema del pixel art, me estoy metiendo harto en un y me gusta como tal vez conservar el alma de los juegos de Atari. que me encanta Oye, yo tengo que hacer una consulta porque Alejandro Empedernido, ya lo he dicho, se nota su fanatismo, todo lo que le gusta. Pero Cristian, tú también tenés que ver aquí un poco. Y tú eres más el técnico que se encarga, tal vez, de los mantención. Ahí un poco. ¿Eso es como tu lado? Sí, siempre de niño. Bueno, yo con Alejandro somos amigos de niño. Y nos conocimos cambiando juegos de Atari Pero no eran compañeros oh. de colegio. No, no éramos vecinos de él, vivía en la villa al lado. Y nos conocimos así. Bueno, sí, yo también. De niño tenía un Atari 2600 y siempre me gustó abrir eh, las cosas, una, eh, el arranque, desarmarlas, desarmar la tele, desarmar el Atari ah. y dentro de eso empecé a aprender electrónica, me metí a aprender electrónica ver. y también el tema de los computadores me llevó a estudiar informática y siempre me gustaron los fierros, entonces los desarmo, los modifico, los arreglos, le cambio los chips, le cambio los condensadores, las resistencias, todo lo que se necesite. Para, para que funcionen bien y además los ataris de hoy, o sea los Atari de los 80, estos antiguos hoy en día siguen fabricándose cosas para ellos, dispositivos, memoria, eh, que sean estéreo, eh, que tengan salida HDMI, etcétera, etcétera. Y, y para, para que eso funcione en el Atari antiguo hay que meterle mano, hay que abrirlo, hay que soldarle cosas, mm. hay que saber de electrónica y esa es la parte que a mí me gusta y, y gracias a, también a Alejandro, yo que lo vi que tenía su canal de, de jugaba atari y yo dije oh, yo, yo también quiero el copión pero yo lo hice más orientado a, a los juegos que iban saliendo nuevos de atari o sea por ejemplo todavía siguen saliendo títulos tanto para el atari 2600 por parte de champ games y otro y otra marca uno se puede meter atari Age y puede comprar juegos nuevos de atari se salía de, de títulos nuevos y lo mismo para, para el atari 8 bit que la línea de computadores que también todavía siguen saliendo títulos nuevos. Entonces yo me enfocé en el canal más que todo en mostrar esos títulos nuevos, esos títulos sorprendentes que con, con tecnología quizás con el conocimiento antiguo no se lograba y con el conocimiento actual de las máquinas ya se logran cosas eh, más técnicas, más, más vistosas y esas cosas a mí me gusta mostrarlas en el canal. De lo, de, lo, de lo que era Atari o sea, lo, lo que pasa es que claro, se mantiene la gráfica del Atari de los años 90, de los años 80 pero se, eh, se pone más memoria en los cartuchos para poder hacer un juego más largo que tenga gráficas más bonitas un audio mucho mejor entonces eh, hasta el día de hoy bueno Atari no ha muerto en realidad no, no hay mucha gente que lo mantiene vivo haciendo estas programaciones de juegos nuevos eh, lo mismo pasa con, lo, eh, con la, las mismas máquinas, hay gente que, que se diga como a abrirlo y ponerle más memoria para que el atari funcione más rápido ¿cachai? entonces eh, es todo un mundo, yo creo que este mundo del de atari está separado como en tres partes las personas que jugamos, las personas que lo abren para poder como modificarlo y otras personas que se dedican a hacer software no so, porque, a ver hay que entender que el atari eh, es un computador no es una consola como el atari 2000 que mucha gente dice que este atari por ejemplo 130 kl 800 kl que eran eh, modelos de atari eran consolas, pero no lo eran, eran un computador. La que era consola era la que estaba una generación antes de nosotros, que ya está del, de 1978, el, el año que yo nací. 77, claro. Entonces, esa, esa ya era la consola. Yo, cuando ya tenía cuatro años, veía, por ejemplo, amigos con sus hermanos mayores que ya jugaban el Atari. y Yo iba para la casa, <risa> los veía jugando al mont Patrol Y fue muy divertida la historia porque ya, y, hijo único pendejo, llegué. Y, y, y, ya todos mis amigos de la cuadra tenían el Atari 2000. Todos <risa> los hermanos mis primos. Claro, entonces, oye, yo quiero un Atari, quiero un Atari, compramos un Atari. Llegó el 10, me llegó esta máquina que era un computador Atari, Dios. y le dije, pero esta cuestión no es un no ¿Un es Atari? una consola Atari, esto es un computador, me arruinaste la vida, que voy a tener que estar tipeando ahora. Pero lo más divertido es que este el computador Atari tenía mucha más memoria que la que la Atari de, el Atari 2000. Entonces que el hecho de que tuviera más memoria era que teníamos juegos con mejores gráficos. Uh se sorprenderían de la cantidad de memoria que tiene la Atari 2600. Esa máquina de 1977 tiene 128 bits de memoria. No tiene más. 128 no. bits. Mira, ahí la voy a mostrar un poquito. Oye, igual quiero saber un poco también las especificaciones técnicas un poco. Y yo sé que acá ustedes tienen como de todo un poquito, porque inclusive vio a una PlayStation. O sea Así que pues yo les voy a preguntar ahí su. Yo no conozco quest. Yo no sea, aquí conviven generaciones de consolas. Sí, ya. Partamos, revisemos ya que estamos hablando de las consolas, de las diferencias, partamos, bueno, yo creo que la clásica, no yo creo que la la gente más ve en fotos, cuando busca Atari en Google, lo primero que le va a salir era 2600. Es la del Atari 2000, sí, le, bueno, Cristian, tú podías hablarnos sobre... Eso? Sí, bueno, eh, el Atari 2600 eh, en sí tiene prácticamente el mismo procesador del computador Atari, que es un 6502, pero recortado. Eh, recortado por, para, atar, para atar costo por eso le pusieron una memoria tan pequeña y por eso lo, los juegos son tan básicos gráficamente etcétera etcétera no tiene nada más que un procesador eh, una, un chip de audio de dos canales y un chip de video que es la salida de video, no tiene nada más. Eso yeah. es, el, es el, la consola Atari y que usa cartridge de distintas medidas. O sea, mientras más grande sea el cartridge en capacidad, mejor el juego. Y cuando salieron los juegos de Atari 2600 al comienzo, eran de 4 kilos, 2 kilos ¿Mm? de memoria. Entonces eran juegos súper básicos como, lo, como los que está mostrando ahí. Eh, eh, el, el joven del recuerdo eh, Que es el Asteroid Que son juegos súper pequeños eh, y, y a medida que fue avanzando El tiempo fue aumentando la capacidad de esos cachis Porque obviamente se fueron abaratando los chips Y los juegos iban saliendo Más sofisticados, eh, era así Eso es respecto al Atari 2600 Además que los mandos son análogos tú, tú puedes ver que no hay nada digital Tú quieres comenzar el juego, análogamente Tienes que hacer con una palanquita, etcétera etcétera claro. Cosa que es, es, es llamativo Hoy en día porque todo es digital Oye, aquí Alejandro está jugando aquí Asteroid, y bueno, y claro, ahí está mostrando también el tema del joystick, cómo funciona. Tiene, a ver, ¿qué consiste? Porque tenemos la palanca y tiene el botón nada más, ¿no es cierto? Claro, uno, por ejemplo, aquí en este juego, lo que, lo que tú así, bueno, el juego se llama Asteroid, uno de los más famosos en esa época, junto con, con Space Invaders. le vamos a subir un poquito el volumen al juego, para, en realidad los sonidos del juego son muy básicos, análogos, ¿o no? Entonces... <risa> Eh, claro, pues aquí tenéis como el, el triangulito nomás, por así decirlo, que hace como que fuera la nave espacial y tenéis que ir matando los asteroides. Ahora lo divertido es que si tú haces la palanca para atrás, tenías un poder, que era la teletransportación, ¿cachai? Ahí me te, te, te, teletransporté y si me mataron, pero espérate. Pero espérate, esa teletransportación, ¿tú decidías para dónde llegar o era aleatorio? No, era, era, era aleatorio, era como que te, te tomáis un viaje espacial y vamos a esquivar de los asteroides y aparezcamos donde estemos nomás, ¿cachai? Es como de repente la pantalla está como completa de asteroides y ya no... No podéis, más, no podéis matarlo, entonces aplicáis la eh, palanca para atrás, el trucazo y apareció en otro lado, y podéis trucazo? morir con algunos asteroides, como sí, también por... podéis esquivarlos ¿cachai? Y bueno, cada vez se va llenando más la pantalla de asteroides, es como... En realidad este juego fue muy famoso en su época en lo la, en la, en la, que eran los máquinas de arcade y después de haberlo pasado allá a la, a la Atari, fue como tenerlo en la casa que obviamente nunca los juegos de arcade tuvieron como los mismos gráficos como los que eran los de Atari, ¿cachai? Eh, obviamente los de arcade eran mucho mejor pero los de los de Atari eran como tener el juego en la casa y ya con eso me bastisora además estamos hablando de la época, como te digo bien cuando cuando éramos de, todo de piedra pero era avanzado era muy avanzado para la época oye tengo una duda porque pues usted lo difícil. tiene conectado directamente a un televisor plano no es cierto un televisor sí. moderno sí. se nota mucho la diferencia en temas de colores por ejemplo o cómo rinde tal vez el juego según el tipo porque esto podría contarse perfectamente un televisor a tubos sí lo que lo que tiene la tele de hoy en día el lcd el led etcétera etcétera que eh, la resolución de pantalla es muy alta oh. para la baja resolución del Atari bueno. entonces lo que hace es prácticamente emular la imagen y ampliarla por lo tanto es un procesamiento de imagen eso que es lo que hace al procesarlo eh, provoca un pequeño retraso es decir, aprieto el botón y entre que la imagen se procesa para salir en HD, hay un tiempo de retraso y eso es lo que dicen, recomendamos una tele antigua para jugar en cosas antiguas, por el lag que se produce al procesar la imagen, la televisión al procesar la imagen genera un retraso de la imagen análoga a digital. Eso. Y en eso en este caso a ti no te molesta mucho, Ale, porque en el fondo tú lo yo te veo y no, ya estás acostumbrado ya. Estoy acostumbrado, sí, yo, yo soy más de jugar, ¿estoy? yo soy más de, <risas> de jugar, de disfrutar el juego y todo nomás. A pesar de que claro, igual eh, me han criticado muchas veces porque no juego en un, en un televisor de tubo al vacío porque igual se siente diferente como en la época pero no me molesta jugar en una pantalla nueva en realidad o sea yo creo que el lag debe ser muy mínimo no, el lag... uno, uno, uno, no uno no lo siente cuando uno ya juega hartas veces en estas teles nuevas uno empieza a agarrar timing por lo tanto uno pierde esa sensación pero cuando uno llega a una tele antigua oh, uno nota ese como oh al tiro es como, y uno lo pierde con el tiempo Oye, aquí estaba jugando esto de Space Invaders, también en Casio. Sí. Macro juega de uno. ¿eh? Una mujer es la primera del mundo de este juego en esa época. Entonces, eh, muy bien por las mujeres también que hasta... En, te, te estoy diciendo que en esa época ya estaban metidas en los juegos de video. Y, y una fue la campeona de Space Invaders, o sea, imagínate. ¿Cállate? De hecho, River Ride eh, lo creó también una, una mujer entonces ya en, ese, en esa época había mujeres programadoras, había mujeres gamers pero sí lo que lo que nunca voy a dejar de decir que me da mucha pena de que son generaciones que quedaron en el olvido que solamente los que eh, continuamos con, con el, el tema de Atari, con la disquetera, con la casetera los que vivimos esa época somos los que los lo recordamos como las personas que crearon juegos y nos marcaron una época muy bonita, ¿cachai? pero hoy en día eh, bueno, hace poco, bueno, no sé, pues, cuando hacen estos eventos de juegos de video eh, No te puedo negar que a mí me duele que no haya una zona retro ¿sí? Hay como una zona retro, pero tú pasáis por ahí y hay como o una vitrina con un Atari metido dentro y dice eh, la nostalgia, o vintage, y nada más. Pero no hay una persona que te esté diciendo, mira, este juego era bueno, este juego trataba de esto. Eh, yo creo que hay muchos desarrolladores de juego hoy en día que pueden rescatar ideas muy buenas de los juegos que habían antes, ¿cachai? Y, y claramente hoy en día ya son prácticamente películas eh, de cine los juegos de video Y como que se olvidaron un poco de lo que es eh, el desafío eh, Quizás la plataforma, tenéis tenéis muchos temas, tenéis de plataforma, de pelea, de todo ese tipo de cosas Pero como que ahora todos los juegos, la gran mayoría parecen como... Se, se fueron como al chancho en el tema de metámosle más gráfico y más gráfico y más 3D y más 3D Y, y, y metámonos en el Oculus Quest y ya, ya convirtámonos en el juego, compadre Si no necesitáis tanto, necesita, imagínate que yo con este juego soy feliz entonces, eh, a veces, lo más simple está como lo más... Eh, ¿Cuál es el dicho? El desafío antiguo era la, la acción inmediata, el, el, el tener eh, habilidad en el control, el tener un timing, el reflejo. Hoy hoy no, hoy, hoy leí, pensáis. ...te hace reflexionar... ...es claro. como una película, es como ver la historia... ...es diferente, mientras que antes era como... Oh, ...y transpiraba y jugando... ...y te desesperaba y tiraba y el control... ...era... Pegar, ...avanzar, pegar, doble dragon... ...quedaban eh, bueno, con ampollas... ...los temas de los juegos de beat'em up... De, de, ...de golpe, de avanzar, de como le dicen los españoles... ...de eh, solo contra el barrio... <risa> solo contra el barrio... ...oye, Rocío está preguntando si dejaban muchas ampollas... ahí este tipo de controles... ...sí, sí. especialmente... Eh, ...si tú me veis la mano acá... En esta, en esta zona Ay. se formaba una ampolla y te, primero te empezaba a hablar y después te salía la ampolla, ¿cachai? Yeah. Ahora, este joystick en esa época tenía un problema las personas zurdas ¿Qué pasaba con oh. las personas zurdas que eh, no, no podían tener el botón? Sí, ¿Tú, eres, ¿Tú eres zurdo? Sí. Te voy a enseñar Yo sé lo que hacían ¿A ver? Como soy zurdo, yo tomo el control como un diestro ¿Qué? pero yo tomo el control así para arriba, para abajo para un lado, para el otro esa es mi forma de jugar o sea, utiliza las dos manos ahí. ¿tú? Yo, yo me acuerdo que había, habían unos amigos que jugaban como así. Y yo le decía, ¿por qué estás jugando con el joystick así? Porque soy zurdo. No. Y lo que hoy en día, como lo que te estaba contando de antes, que hay nuevas tecnologías de, eh, en todo lo que es hardware, nuevos juegos de video y todo ese tipo de cosas, eh, nos lo trajimos el joystick. Po. Ah, pero existe la versión... Está la versión... Otro botón al otro lado, ¿sabes? Sacaron joystick de Atari para las, los que seguimos jugando Atari con un botón para ambos lados para que puedan jugar los zurdos y los, el mundo zurdo de, de los Flanders. La ampolla te salía al medio de la mano porque había unos juegos, por ejemplo, el track al fiel, el, el decatlón, uh -huh. que tenías que hacer de un lado para el otro lado. Entonces, en esa desesperación, te cae con una ampolla en, en medio de la mano. El joystick. Ah, el joystick, claro, también era la mano y el joystick se rompía. Claro, porque. Tenías que correr ahí moviendo el joystick para cada, cada lado, entonces te queda el, el círculo marcado en la mano, entonces rompí ahí el joystick y te rompí la mano. O sea, era, ¡No! que era muy enigo, caro ¿verdad? los joysticks. Pero no, bien, bien, o sea, es como en los arcades, los, los juegos de, de, de deporte son así, el, track and feel, el el decathlon, el winter olympics, eran juegos como de esforzarse un poco. sí eran con botones. Entonces para simular eh, los botones en el, en el control de del Atari era de un lado para el otro lado lo que tenía que apretar a botones en el arqueo. En la los dos botones, claro Y en, en la casa como no teníamos no teníamos dos botones tenías que mover el joystick para ambos lados que de, como dentro de... ¿Cuánto duraba el joystick después de una partida, una sesión larga de juegos? Depende el, el, el tipo de cavernícola que lo estaba ocupando Porque había compadres que le hacían con todo y te lo rompían de ¿Y en el caso de ustedes cuánto te duraba un control? ¿Tú los cuidabas? ¿Igual le dabas eso? Eh, mira, estos, estos los estándar que yo le llamaba a los, los joystick estándar Que eran los que venían con la Atari eran como los más carne perro eh, pero, no, la verdad es que se me, estos me duraron mucho más que estos, ¿cachai? A mí se me echaban a perder los apaches, mucho más rápido que estos. No sé por Apache. qué, pero eh, siempre, siempre encontraba que este era como el más poderoso, el que el estándar, y me duraba, no sé, pues... No sé, es que no te podría decir harto rato, no me No, me no pero te duraba, o sea, no sé. ¿no? Yeah. Las consolas estas venían con el control, ¿no es cierto? O sea, tú lo comprabas completo y después cuando se te rompía, tú, el, el precio más o menos de un control, ¿cuánto más estaba dentro del mercado o salía muy caro después de reponerlo? No, era como un joystick de PlayStation. Dos. En Estados Unidos, un control nuevo de repuesto valía como 6 dólares aproximadamente. Ah. 7 mil pesos. Para, el, para ese tiempo, que igual igual era, sí. era bastante. Ahora este son tiempo, como 50 lucas. De PlayStation te sale, mejor me compro. Te podéis comprar una consola con el joystick. <risa> Hay unos joystick de PlayStation que cuesta como 120 mil pesos. Sí. Eh, y para eso prefiero comprarme un super nintendo usado y le, le pongo una, una tarjeta y tengo más de mil juegos en vez de comprarme un joystick que cuesta como 130 lucas o sea, eh, y en esa época nosotros con esto que costaba cinco mil pesos éramos como no sé, más felices <ríe> no sé. Oye, ya que estaban comparando el tema de las consolas de ahora, la, bueno y viendo el tema de los controles, lo, lo, los costos ustedes si tuvieran que decidirse así ahora a dejar una o mantenerse solo con una generación de consolas se mantendrían con estas clásicas o se van a ir con PlayStation 5, las últimas. de por Cristian, no sé sincero si solo para jugar y no por nostalgia, para mí la mejor generación de consolas fue la generación de los 16 bits que fue el Super Nintendo, sí. el Sega Genesis, el Turbo Graphics 16, el PC Engine, para mí esa fue la época dorada de los videojuegos en sí. Claro. ¿Y, ahí para mí? y ahí te quedas. Ya le Mm, está complicada la pregunta Porque no, todas, no todos los gráficos eran iguales No todas las músicas eran iguales Es muy complicado Pero si me tuviese que quedar con una generación Con la que disfruté un montón Es con la de la NES En mi caso Con la de la Nintendo NES es la que más, más disfruté es con, es, Fue el momento en mi vida Cuando yo empecé a intercambiar juegos Con muchos amigos De hecho con el Cristian eh, Yo tenía las tortugas ninja Y él ya las había jugado de mi cartucho, sin tener idea que la había jugado de, de mi juego, porque yo se lo cambié a un amigo de él y él ya la había jugado. Entonces, lo entretenido de esa época es que nosotros podíamos cambiar cartuchos con, con gente. A veces te pasaban el, el juego completo, llegáis a la casa, a Mario Bros 3, yo le voy a pasar las tortugas ninja y así, así, viceversa, me jugué. Los Leyendas de Zelda, los Mega Man, eh, ¿cuál más? Eh, bueno, ¿para qué te digo? Los Mario Bros, Chatterhan, estoy los, los Contras, le chupeta a todos esos juegos. O sea, ¿no? ¿Cómo le iba en el colegio? Yo con la Nintendo que. Es que claro, el, el cambio generacional de empezar a mirar cómo los gráficos tenían este efecto Parallax que le dicen algunos, que se ve como atrás de profundidad, eh, se veía en algunos juegos de, de, de Atari, no en todos, pero ya en el Nintendo teníais música y eran buenas músicas, eran buenos colores, se movía bonito, ¿cachai? Podíais jugar juegos de dos players, eh, y ya los días sábados en la mañana cuando hay la publicidad en la tele te, te explotaba la cabeza, o sea, que Nintendo. <risa> Para mí el Nintendo la NES fue como la, la más poderosa. Ya después obviamente se agradece la Super Nintendo porque eh, la Super Nintendo me encantaba también, eh, pero siempre fue como más, me, me encantaba el punch out de la NES, que pasaba jugando. Entonces, eh, como que le tengo mucho cariño a la NES y el haber dejado la tarde a un lado y cambiarme a NES fue como... De hecho, mira, pues, el a ver, a ver, a ver. Imagínate que, imagínate que el cambio, el cambio que hizo Robert Jagger, que está firmado por Robert el creador de montezuma y fue de pasar un juego de atari a uno de nintendo po, ¿cachai? entonces Hermoso. por algo fue po, ¿cachai? porque eh, también se dio cuenta que igual fue como una generación que igual como que como él le dice el goliad de las consolas en esa época fue como eh, la Nes, cachai entonces entonces nunca nunca tuvo la oportunidad de sacar este juego para la nintendo y ahora ya lo hizo y ahí fue, mm. el ¡Qué bonita! ¿Qué respecto del Atari, el computador Atari. La Nintendo ocupa prácticamente el mismo procesador del Atari, del computador Atari. Eh, modificado obviamente para el Nintendo, para los requerimientos del Nintendo, pero en sí todos estos, todos estos aparatos ocupaban procesadores. Así como hoy en día un computador ocupa un procesador AMD y el otro Intel, antes existían los procesadores Psylocke y los... Eh, ¿Cómo se llaman? Estos otros que ocupaban los Atari, los 6502, que se le llamaba, que es muy famoso, de hecho, Vender, el, el personaje de... De Futurama, sale que su procesador es el mismo procesador del computador Atari. <risa> eh, y <que> muchos aparatos <risa> ocuparon esos procesadores. Entonces, si tú querías hacer una conversión, por ejemplo, de Commodore a Atari, o de, At de Atari a Commodore, era más simple porque el procesador era el mismo. Lo mismo el procesador de Atari a Nintendo es más simple de, de, de traspasar porque son procesadores prácticamente iguales. Oye, Bacros Oye, le estaba preguntando a Rocío Y ustedes ya vienen obviamente desde el colegio Ya con el tema de, lo, de las consolas ¿Cómo le iban al colegio con tanto juego ahí? <risa> Tenían. A ver, a ver, espérate, ¿cómo? Mal, no, a mí me llamaron del colegio Mal, el peor del curso, el más porro Repetí como cuatro veces, compadre ¿Pero por... fue a causa de estar jugando mucho? Sí, sí, o sea Era la época, me acuerdo, del sí y el no Y todo ese tipo de cosas ah. Eh... Y afuera como todo en silencio, mucha oscuridad, mucha estufa prendida y ahí jugando Atari, ¿cachai? Y chaleco tejido a mano. ¿Hasta qué hora se jugaba Atari? Hasta que los viejos se fueran a acostar, pues? pero lo que pasa es que ahora, ahora es que espérate, que había, había un tema ahí. Pues. Yo podía jugar a Atari eh, solamente cuando los papás no veían tele. Porque yo tenía que pedir permiso para que me prestaran la Está tele la para tele. poder jugar. Entonces, yo decía, papá, puedo jugar en Atari. Eh, ya, ya, anda, anda a jugar un rato. Entonces iba para la pieza, ponía la, la, la, la mesa. Este mismo Atari lo ponía ahí, ¿cachai? Y lo cargaba con casetera en ese tiempo al principio. Entonces, eh, todo el momento que tenía para poder aprovechar de jugar, lo, lo aprovechaba jugando. Ya después tuve mi tele y jugaba y jugaba y jugaba. No pasaba jugando. Estaba enfermo. Estaba enfermo y me iba mal. Sí. se pone triste, yo lo admito, yo lo admito. Y, y de verdad, sí, o sea, hay muchos compañeros de curso, de colegio que hasta el día de hoy deben pensar que yo estoy, estoy loco, vos pues, oye pero como sigue jugando ese compadre, está enfermo, y sí lo admito, sí, me, siempre me ha gustado jugar, siempre me han gustado los videojuegos, siempre he estado como bien conectado con la tecnología, por eso que sigo eh, como investigando nuevas tecnologías, nuevas cosas 3D, me encanta Loculus Oculus Quest, quizás tengo una Playstation 5, ahí, pero necesito verla cómo funciona, acumulando polvo, pero tengo que ver cómo funcionan las nuevas tecnologías y me llama la atención. Me gusta todo lo que es como divertirme con la computación y crear cosas nuevas, aunque sé que puede ser un armador de filo el futuro porque Skynet va a llegar. Rocío, tú querías preguntar algo. Sí, oye, aquí la gente en el chat está preguntando por sus redes sociales, por si tienen alguna comunidad o quieren formar una, todo eso que nos indiquen, por fin. Están preguntando ahí la gente del chat por eh, bueno, sus redes sociales, obviamente, y si están generando comunidad para empezar a, a sumarse a ella. ¿Ah? ¿Cómo? <risa> <risa> Lo vi, Estaba pensando en el pasado, aleta. Tocamos. Corazón. A ver, la gente está preguntando por respecto a las redes sociales, dónde los pueden seguir para generar comunidad. Mira, en mi caso yo tengo mi canal en YouTube, en el Juego del Recuerdo se llama, lo, lo buscan por el Juego del Recuerdo en YouTube y me van a encontrar y ahí, bueno, yo generalmente los días vienen los sábados, hago streaming como de cuatro horas, comparto con la gente, eh, les tengo como el, el chat, el, eh, ellos lo, lo hago como competir dentro del, del streaming ya con sus personajes de Atari también y conversamos de la época, conversamos de los juegos, probamos juegos nuevos, eh, echamos la talla, se ha, se ha convertido en una, una comunidad súper buena onda, Obviamente hay como un rango de edad de gente que sí disfrutó esa época y otros que son curiosos, que quieren aprender de esta y que les sirve. Entonces yo ahí les paso datos o les cuento, conversamos toda la noche, probamos juegos nuevos. Eh, hasta el momento vamos con el disquete número 45, de 50 disquets que me he dedicado eh, a ver todos los fines de semana de juegos de Atari. Entonces, eh, porque claramente, como te decía al principio, yo no te puedo decir la cantidad exacta de juegos de Atari que existen hoy en día. Eh, quizá Atari 2600 sí tenía como su, su, su menú de juego eh, su stock claro pero hoy en día después cuando salió el computador Atari hay gente que sigue desarrollando juegos hasta el día de hoy entonces los juegos Atari nunca se van a acabar y van a seguir creciendo y van a seguir creando juegos juego, no entonces de eso trata eh, y seguimos investigando y probándolos con la gente del, del chat que bueno se ha portado muy bien y les mando un gran saludo también a, la, a los seguidores del canal del juego del recuerdo sí, muy buena onda sé sí. que están viendo ahí me pueden seguir Oye, estás tú también estás al lado de hacer videos, pero creo que me dijiste que estabas como por, por otro ámbito, manteniéndote en la línea, pero por otro lado. Sí, manteniéndome en la línea también jugando. Eh, pero, bueno, paré un poquito el canal por, por temas de estrés y por temas laborales. Pero pienso retomarlo o no, también tenía gente, le mando saludos a toda la gente que me veía en el canal atariado en YouTube. Están todos sí. los videos ahí, están todos los en vivo ahí, lo pueden ver, hay muchos juegos que quizás no han visto nunca, los pueden ver en el canal de YouTube, también tenemos un Facebook de.. Un Facebook de Atariado, también lo, se puede meter ahí, salen noticias nuevas de los juegos nuevos, dispositivos. De hecho, noticia: va a salir un computador Atari que se va a llamar 800RM, que es idéntico a un 800XL y que va a funcionar igual a un 800 xl pero con mucho más alternativas pero con entradas usb con salidas, a salida hdmi modernizado pero va a ser en sí el mismo computador así que de atari están saliendo un montón de cosas nuevas un montón de cosas entretenidas no aburre el tema no oh, qué aburrido qué fome qué antiguo no al contrario muy interesante salió, salió la nueva atari también porque hace unos cuantos años atrás habrá salido unos cuatro años atrás hicieron un, un experimento de sacar una nueva atari de la, la atari bss ¿BSC? ¿Cómo es? Sí, hace unos... Bueno, Atari como marca sigue existiendo, eh, los dueños son franceses hoy en día, la casa central está en Francia, eh, porque lo compró Infrogames Infro hace muchos años, eh, claro, y, y hace cuatro años sacaron una campaña para sacar una nueva consola, que es la Atari BCS, de la cual juntaron un poco más de 3 millones de dólares. Y sacaron la consola, y a mí me llegó. Yo participé en la campaña y tengo la consola. Es una consola computador, o sea, tiene un sistema operativo que es consola para descargar juegos y comprar juegos de Atari. Y además, tú le puedes instalar Windows, Linux, mm -hmm. lo que tú quieras. Y entonces, yo lo ocupo para todo, para todo y es maravilloso. Yo Ay. estoy enamorado de esa maquinita. No es la <ríe> más poderosa, no tiene los componentes más poderosos del mundo, pero. Eh, funciona muy bien y Atari sigue vigente, sigue sí. vigente con sus franquicias, sus juegos, sus consolas, sus aparatos, ¿no? así que es maravilloso, nos mantiene a uno como vivo en ese aspecto conectadas ahí un poquito. Oye, y hablando ahí también de lo que es el computador, revisemos cómo funcionaba para que la gente dice, "Oye, pero sí. ¿cómo es que es el computador Atari? No funciona con CD? No, señor, no tiene un CD tampoco para que la gente vea también observando cómo era el, el tema antes que es con esto los floppy disk que los tienes ahí Oye, encima. Cuatro. Y lo que tú tienes entre la Atari 2600, que es la negra, y esto, esto es el lector. Sí. Pero claro, lo que pasa es que la, la Atari 2000, la negra allá como de madera, funcionaba solamente con un cartridge, ¿ya? Ese cartridge el que cartucho, era el ¿no? cartucho, por así decirlo. El Atari, la, la serie 800 YL, la 130 YL, que están viendo acá, que tenía teclado. Este también funcionaba con cartridge que se ponía por acá atrás, se ponía por la parte trasera del, del Atari. Acá tenía un, un ejemplo de un, de un Cartridge de Atari. De hecho, este es un, un Cartridge como remasterizado, donde podéis jugar muchos juegos de Atari uh -huh. que están guardados y se puede se cargar. Oye, otra. Eh, Ale, antes, eh, ¿es verdad que si lo soplabas se perdía la memoria? <risa> no, no, no. Yo, eso es porque se, se, se ensució nomás, pero hay que mantenerlo limpio, <risa> limpio <risa> nomás. Salía volando. Todos los pads del, del, de los Cartridge. Era solamente que se ensuciaba. Entonces, tú al sacar, y poner el, sacar y poner el cacho y se empezaban a limpiar. No era la, la baba o, o el soplido que uno le hiciera. Era como. El chiri en el fondo era como una maña nomás, pero no, no mm. tiene nada de real que si uno sopa el cartich funciona, no. Es que si lo saca y lo pone, lo saca y lo pone, se termina limpiando el metal. Nada más. Yeah. Ah, ya, perfecto. Era para tenerlo claro ahí, porque siempre es el mito que salía en todos lados. Y todos dicen, ¿Sí? no, ahora va a funcionar. Y había gente que soplaba... Y... La apuesto que usted igual lo hicieron en su momento. Sí, igual, igual, igual soplaba, el... sí, sí, sí. Teníamos que ir nuestra cadernilla, no, teníamos que ir esa época. Bueno, eh, como te contaba, el esta serie de Atari, que, que era un computador Atari, aparte de poner el cartridge por detrás teníais la disquetera que funcionaba con estos discos de 5 un cuarto. Ya, entonces tú tenías ahí dos lados para poder cargar el juego, el A y el B. En este caso, por ejemplo, acá tenemos cinco juegos, todo va a depender del, del tamaño del juego y la el, el, el, el gráfica, si hay un juego que tiene mucho mucho gráfico eh, o mucho desarrollo, eh, eh, va a ocupar más espacio. Entonces a veces en el lado A cabían dos juegos y en el lado B cabía uno o dos, dependiendo del vale. tamaño. ¿ya? en este caso acá tenemos un disquete con harto juego ya eh, y dependiendo como yo lo insertaba tenía el lado A y el lado B y aparte de eso teníamos la otra opción de carga, que perdonen es que tenga acá un poco... No, está bien, hay que mostrarlo todo, está bueno y ese es para, bueno, cassette digamos en el fondo Es para cassette, que estábamos intentando delante con Christian cargar el... cargar un, un Montezuma Rodox, pero no pudimos no. ya que por ejemplo ahí está que no pudimos cargarlo, pero yo creo que fue por un tema de señal, de quizás de teléfono o algo, que, que no, no, no, no nos leyó la carga del, del cassette. Pero afortunadamente la, lo, la disquetera, que era como la, la más avanzada en esa época, porque, bueno, aparte el cartridge, era la, la más rápida para cargar. Porque, ¿qué es lo que pasa? Cuando uno cargaba un juego en cassette, se demoraba, ponte tú, no sé, por 20 minutos, 30 minutos. En cambio, con la disquetera tú llegabas y cargabas y al tiro de inmediato, o sea, no sé demoraba nada. Ahí Kristen va a cambiar la pantalla va a colocar por ejemplo el computador Atari funcionando con una disquetera. A ver, vamos a revisar cómo, cómo se ve ahí nada más porque, a ver... Solo queremos ver un poco cómo se ve la parte del computador Atari para que se vea un poco también la diferencia. Por ejemplo, sí. mirando, ¿Oye, ejemplo, ah, Bueno, el que estábamos viendo en antes era un juego que era eh, del Atari 2000, si, si te diste cuenta era muy básico, era un cuadrito... Con unas pelotitas y ese era el asteroide Estábamos matando asteroides y no teníamos nada más Y acá sí por... hay más, o sea, aquí se nota que hay colores Hay movimientos distintos Exacto. Aquí tú, por ejemplo, acá tú ya tenías una aventura, ¿cachai? Apretar y estar Tiene música, este era el Pitfall 2 Yo alucinado con este juego, compadre Era, era muy largo, muy entretenido eh, Bueno, tiene una historia muy grande por detrás También como lo desarrollaron Pueden revisarlo también en el canal de un amigo eh, Pero, por ejemplo, bueno, a mí, a mí me mataron, ¿cachai? Pero tenéis más colores, tenéis más enemigos, tenéis música, eh, el personaje nada, entonces está mucho más completo y esto era lo que esto era lo que cuando yo me di cuenta de que el computador Atari era mucho mejor que el Atari 2000, pues entonces ahí no tenía nada más que hacer. Estaba muy cercano a lo que era, el, era la Nintendo en realidad. Oye, se ve espectacular, bueno, y abajo es Activision, ah, ojito ahí que la gente dice, uy Activision, bueno, ahí estaba, pues, presente eh. ahí, todo su, con todos sus pixeles, increíbles. Oye, tiene una colección muy, muy bonita, la verdad, acá, o sea, es increíble la cantidad de cosas, porque estos son algunos artículos, yo estoy viendo otros, yo estoy ahí que estoy viendo más, o sea, hay un montón de cosas en este... Oye, recordémosle a la gente las redes sociales también ahí para que puedan seguir los chiquillos de los dos, ¿sabes? ¿ah? Claro, okay. la mía es el juego del recuerdo en YouTube, de eh, Coeli 1978 en realidad también y en el Facebook también del juego del recuerdo me pueden encontrar ahí sí. haciendo preguntas bueno lo que sea pero el jue acá. claro YouTube y Facebook el juego del recuerdo y por acá Cristian también Sí, eh, el canal Atariado de YouTube uh -huh. y la página de Facebook Atariado también donde también se están poniendo noticias nuevas de Atari y todo eso. Y el canal de ya vamos a volver con el programa y Alejandro me va a acompañar en algún momento también en el canal. Buenísimo Ay, invitándolo, pero no, no, no se aparece. <risa> <risa> ah, ya no saques <risa> por favor, no, no se agarren acá, por no, favor. Está no. un poco retirado del tema de estar en pantalla para la pandemia estuve mucho en pantalla, entonces me gastó un poco quise salir, ah, claro. quise... Hay que guardar la fachas, si eso suelo... es sí. la. No, no sé, fue una tontera, pero ya lo vamos a retomar porque me, me encantan los Atari, sigo teniendo mi Atari y todo, así que... Tengo mi colección de cosas, entonces. A ver... A repito, si sí, solo repito, repito... el ya, vamos a cargar el juego que se llama Draconus. Y lo puse en un disquete verde porque era un dragón... <risa> Entonces, ¿cómo se cargaba? Tú tenías el Atari apagado. En el caso de los disquetes, tú mantenías la, la tecla Option apretada y encendía ahí el Atari y te leía el menú. En este caso, acá, en este caso tenemos el Dragonus y tenemos el Blink Sky School. Y yo decía, ya, quiero jugar Dragonus. Y ahí empezaba a cargar. En el caso de la casetera, eh, era en vez de apretar Option, apretáis Stary Option los dos al mismo tiempo y lo prendía. Ahí. Oye gente, miran ahí la imagen Oye, con esa imagen de Draconus nos vamos a ir despidiendo desde acá Buenísimo. y yo, yo creo que es sale partida yo, yo creo que aquí nos vamos jugando Así sí. que Rocío y toda la gente del chat Invitadísimos a que revisen las redes sociales Porque hay una cantidad de contenido espectacular Tremendo, Bagro, muchas gracias por llevarnos a la nostalgia con estos juegos, gente. Y ya lo sabe, ahí puede seguir en sus redes sociales. Y ahora sí, yo antes de despedirnos, quiero mostrarles nuevamente que acá en ETC.cl, en la zona de actualidad, usted puede votar por lo mejor de Internet en los All Spice Awards 2023. Aquí abajito tenemos el enlace, o el Zelda, como le, le digo yo, el link. Y aquí usted puede votar por lo mejor de lo mejor y acá abajo se va a poder encontrar con los premios por los cuales usted puede participar Una silla gamer, tenemos dos, dos consolitas, una Xbox